mi nombre es Jason Pratt y esto es Champús Papis Vamos a hacer hoy Hoy, hoy, hoy, hoy Manda fáskios Manda fast eh, Vamos a hacer sobre... Preguntas y respuestas estúpidas puestas en un examen Pero vamos a poner las preguntas hechas por mí mismo, ¿ok? Las tendrán aquí abajo Espero que les guste y vamos a ver qué es lo que es What what, ¿ok? ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Hmm, esa es la pregunta Respuesta A. Rojo B. Azul Bonaval. C. Negro oscuro Uff, negro oscuro ¡Wow! <risa> D. Blanco blanquito mate. Se pasó la cleto. No es por nada, pero creo que es la D, la D, el la D, la D. ¿Por cuál razón murió nuestro amigo señor Pablo Ecobal Gaviria, chico? ¿Por cuál? A. Barbero. B. Narcotráfico. C. Vendedor de frutas. B B y C son correctos No es por nada, pero yo creo que sí que B y C son correctos O es la B Yo creo que es la B, creo que es la B, señores Creo que es la B, la B, ok Vamos a ver, le voy a hacer la pregunta, la cuestión para ustedes, ok Espero que le den like a partir de esta cuestión que la voy a poner Si ustedes están contra el señor Donald Trump, ok Vamos a ver, la pequeña pregunta dice, ¿por cuál razón le dice el señor Trump? A, bugarrón, B, maricón, C, pájaro, y D, A, B y C son correctas. Bueno, wow, es una pregunta que hasta calor me está dando, porque es demasiado fuerte. Y no es por nada, pero yo creo que es la D, la D, eres tú, eres tú, bitch. Entonces, hay una pregunta que es súper complicada, muy fuerte. Uff, lo más fuerte que ha pasado por aquí. Por este canal, lo más fuerte que ha pasado es esto. ¿Por qué el único refresco que sabe a Sprite es Seven? Pero no es por nada. No es por nada, pero no es por nada. Pero el que anda de que bebiendo de que es refresquito eso de los rojos, de los de uva, manzana. Es maricón. Ese pájaro, pájaro, coño. Dígaselo. Ese pájaro, todos esos pájaros que hay por ahí. Dígaselo, que lo más a decir yo. A un hombre hombre con grano en los pelos. Que diga con pelo en los granos. Grano en los pelos. No. Es un hombre, macho pecho peludo, güey. No manches, güey, puto. Ese tiene que beber Coca-Cola. Etsy, Seveno, Eprad. Vaina así, baila fina, vaina de hombre puro. Usted o es blanco o es negro. Ahora, la única pregunta que tengo súper fuerte para ustedes. ¿Quién usted cree que lo creó usted? ¿Quién nos creó a nosotros? Ok. La primera es A, Dios, B, el Big Bang, C, el mono sobre la evolución, o D, B y C son correctos. Espero que lo compartan, den like y estoy viendo que está subiendo el canal. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y espero que se compartan por todas las ciudades, por todos los países, así, para ver que... Que acabamos, mami, gente, Droga, coño, pendejo. Eh... Maricón, y que vive refresco de colores.